Hola, mi nombre es Ramiro y en esta ocasión te voy a hablar de los tiempos de depósito de NetPay. Te preguntarás cuánto tiempo se tarda en depositar las ventas que realizaste con tu comercio. Hay diferentes tiempos de depósitos. El primero es Visa y Mastercard. NetPay te deposita las ventas al día siguiente hábil, más tardar a 48 horas hábiles. También se encuentra American Express. American Express se te estará depositando a las 72 horas hábiles. Sin importar con qué tipo de tarjeta se transaccionó, todas las transacciones que caigan después de las 21 horas pasarán a reflejarse como si se hubiera transaccionado al día siguiente. Esto exclusivamente para el tiempo del depósito de la transacción. También si tu comercio cuenta con pago referenciado para los productos de e-commerce, el pago se te estará reflejando a las 48 horas hábiles después de haber recibido el pago del establecimiento. Y es importante recordar que puedes ver todos los depósitos que te realiza NetPay a tu cuenta dentro del apartado de reportes de Depósitos y Movimientos dentro de NetPay Manager. Si quieres saber más sobre los reportes que puedes visualizar dentro de NetPay Manager, te invitamos a visualizar el video que está dentro de nuestro canal de YouTube titulado como ¿Cuáles son los reportes que puedo visualizar en NetPay Manager? Ya por último, recuerda que los depósitos pueden llegar a demorarse hasta las 14 horas del día hábil. Si después de este horario llegas a presentar alguna intermitencia o no has recibido tu depósito, te puedes acercar directamente a la línea de atención a clientes de NetPay para revisar tu caso.